Hola, mi nombre es Ivette y te doy la bienvenida al curso. En el mundo actual, la cantidad de datos disponibles está creciendo continuamente a un ritmo exponencial. Además, encontramos datos en todas partes. La pregunta es, ¿cómo encontrarle sentido a estos datos? ¿Cómo sacarles el máximo provecho como responsables de la toma de decisiones? Y lo que es más importante, ¿cómo podemos usar los datos para ayudar a guiar nuestra planificación? Nuestro objetivo es ayudarte a ti y a otros participantes a tomar decisiones más inteligentes, reforzando tu capacidad para comprender, analizar y utilizar datos. Al finalizar este curso, estarás mejor preparado para identificar ¿Cuál es el problema principal que debes resolver? Buscar los datos que necesitas para resolver dicho problema. Entender las estrategias para analizar esos datos y ser capaz de interpretar los gráficos resultantes. Asimismo, desarrollarás una capacidad para crear tus propias visualizaciones y mejorarás tu proceso de toma de decisiones. Esperamos que la toma de decisiones basada en datos te pueda ayudar en la planificación de políticas y actividades y mejorar el desempeño de las políticas implementadas. Este curso se centra en la interpretación de los datos disponibles a partir de bases de datos abiertas y en particular del portal Números para el Desarrollo del BID. Este portal extrae en un mismo lugar contenidos provenientes de varias bases de datos existentes en el BID para comparar, visualizar y compartir fácilmente datos multisectoriales que proporcionan indicadores y algunas herramientas de indicadores y visualización interactiva para observar datos que son importantes para América Latina y el Caribe. El portal proporciona un acceso fácil y rápido a los datos de utilidad para todos, economistas, estadísticos, periodistas y profesionales del desarrollo. Además, resulta fácil reutilizar y compartir los datos que has utilizado.